Este es Jorge, un chaval cualquiera que va a revisar sus redes sociales. Vemos cómo se mete en Facebook, su red social favorita. En ella puede encontrar la actividad de sus amigos y revisar sus fotos y acontecimientos. Usted recibe una llamada sobre un asunto importante y debe abandonar la sala. Este es su Alejandro, una persona a la cual se beneficia de hacer daño a los demás. Observamos cómo con la cuenta Facebook iniciada de Jorge y sin cerrar, Alejandro se informa de su vida personal y descarga alguna de las muchas imágenes que tiene en su cuenta de Facebook. Luego, Alejandra abandona la sala. De la llamada vuelve Jorge y revisa su contenido de Facebook. Esto no ha cambiado nada. Con esto observamos que estando en una biblioteca, en un café, en un hotel y dejamos nuestra cuenta abierta Cualquier persona puede acceder a nuestra información sin que nos demos cuenta Este es José. Se ha percatado que alguien se ha dejado la cuenta de Facebook abierta Y procede, después de dejar un mensaje, a cerrarla Como hemos podido observar en el vídeo no todo el mundo se comporta de la misma manera, por ello debemos cerrar nuestras cuentas en ordenadores públicos, ya sea en bibliotecas, teles, etc. Sé como José.